Mi nombre es Fernando Montero, soy concejal de Educación y Cultura, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Villalbilla. Eh, hemos eh, incentivado y hemos eh, sacado adelante y con mucho éxito la participación a través de las redes sociales, a través de una comunicación muy activa a través de, con la página web, buzón de sugerencias. Está teniendo mucha aceptación el tema de las redes sociales. Estamos teniendo en cuenta que este es un municipio de, de 11.000 habitantes y solo en Facebook nos siguen 1600, 1.600 vecinos, en Twitter son más de 600 también, con una participación y un nivel de, de consultas muy elevado. Pero nos hemos dado cuenta que, que, que podemos llegar a más y que debemos dar un paso adelante, y por eso es nuestro interés en formar parte activa del proyecto citizen Principalmente porque confiamos que, que, que puede ser muy interesante, pero no solo a nivel de Villalobos, sino a nivel de. de toda la participación local o, o regional, incluso nacional. Y es una para nosotros una oportunidad de, de estar ahí, de ser municipio puntero y, ser, y formar parte de este proyecto tan interesante. Bien, la idea es, eh, por un lado, firmar un convenio con, con Citizens, un convenio de colaboración en el que el Ayuntamiento ayudaría a, a la realización de este, de este proyecto. Y luego, por otro lado, prestar nuestros nuestros servicios y nuestro apoyo para, si pudiera ser, ser municipio piloto en, en la implantación de este, de este sistema, de este software. Estoy completamente convencido, estamos completamente convencidos de que una vez que, que empiecen a sumarse municipios eh, es, puede ser la punta de lanza para, para que lleguen muchos otros. Y para que tenga éxito todo esto. Bueno, principalmente creo que va a haber una comunicación mucho más fluida, tanto con la institución en este caso, como el Ayuntamiento de Villalilla, pero una comunicación mucho más fluida entre ellos, que al fin y al cabo lo importante. Que el ciudadano pueda interrelacionarse entre sí a través de esta plataforma y que pueda haber eh, mucha una mayor interconexión entre ellos y con las instituciones, para que haya una mayor participación en cualquier tipo de evento o iniciativa que pueda salir. Sí, bueno, principalmente esperamos que Citizen nos nos ayude a, a, primero, a saber explotar y saber sacar todo el partido que tiene que tiene esta herramienta, vía formación o vía gestión de recursos, optimizando, para, para poder... Eh, ...poder usar todas las utilidades que podemos hacer. Podemos eh, bueno, desde, yo desde aquí quisiera animar a todos los ciudadanos... ...a todos los vecinos, tanto de Villalbilla como fuera de Villalbilla... ...que participen, a que formen parte activa en este proyecto... ...porque puede ser muy interesante, ya no solo para las entidades... ...sino para ellos, para su participación, para su interrelación... ...y para que puedan salir eh, a la calle y puedan... Eh, dar buenos frutos los proyectos o, o iniciativas que puedan tener a nivel de participación ciudadana.